nos han preguntado cuál es la manera en que puedo recibir invitados en mis clases en, con mi cuenta institucional de Zoom. Y para esto hay dos maneras. La primera manera, eh, que es la más segura en cualquier escenario, es que te acerques a tu CDE para proporcionarle a tus invitados una, una cuenta institucional eh, provisional, que van a poder utilizar solamente por ese día, por esa sesión, y con eso se podrían eh, conectar como cualquiera de tus estudiantes. Sin embargo, para algunos invitados, esto también puede ser algo un poquito complicado, el tener que recibir esta cuenta, a, eh, usar el, el correo y contraseña que tú les vas a proporcionar, y más si, si es eh, por alguna razón el invitado no está familiarizado con la herramienta de Zoom hay otra, otra opción un poco menos segura eh, porque tendrías que tener mucha atención para no ser víctima de esto que es el Zoom Bombing. ¿Cuál es esta opción? Tú ya sabes que vas a tener un invitado. Entonces, vienes a tu cuenta de Zoom en el navegador, posiblemente un día antes, una noche antes del día en que vas a tener a, a tu invitado o del día que hagas pruebas con tu invitado desde un día antes, haces esta, esta configuración que yo voy a realizar. Y bueno, vamos a ir a tu cuenta de Zoom. En este caso, yo el invitado lo voy a tener en el semestre I y por eso estoy aquí en la cuenta del semestre I, que es donde voy a hacer el cambio de configuración. Entonces, nos vamos a ir al apartado de Configuraciones, que es donde vamos a hacer el primer cambio. Le vamos a dar clic ahí y vamos a ir a revisar las opciones. Primeramente, en la opción de Seguridad, sin importar qué cambios hagamos en este momento, cualquier persona que no entre con una cuenta institucional va a ser enviado automáticamente a la sala de espera. Entonces, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y estar muy atentos es a quién le damos oportunidad que pase de la sala de espera a nuestra sesión. Lo primero que vamos a tener que es estar muy atentos. Después, vamos a ir a las configuraciones que sí podemos cambiar y esta es la que tenemos que cambiar si queremos tener invitados, eh, invitados a los que no les vamos a dar esta cuenta que nos, que nos preste ese día, sino que queremos que ellos se unan con su cuenta personal, su cuenta del trabajo, o una que ellos ya, ya sepan utilizar, o que ya tengan de Zoom, vamos a cambiar esta característica de aquí, y le vamos a quitar para que no sean solo los usuarios autentificados los que puedan unirse a nuestra reunión. Entonces, quito yo este, este setting y con esto ya eh, cualquier persona se va a poder unir a mi sesión, pero eh, si no tienen cuenta institucional, van a irse a la sala de espera. Eso es lo que hay que recordar. Y bueno, este fue el primer cambio. Tenemos que ir a revisar en un lugar más, que es ya en la reunión específica en la que nos va a acompañar esta persona. La mayoría de nosotros para las reuniones estamos utilizando la sala de reunión personal. Entonces, ¿a dónde me fui? Del lado izquierdo di clic en el apartado de reuniones y de ahí me voy a ir a donde dice sala de reunión personal. Entonces, me voy yo a mi sala de reunión personal, me voy yo a la parte de hasta abajo de la reunión, doy clic en el botón de editar, vuelvo a bajar a las opciones, y me aseguro que este no esté seleccionado, de que solo los usuarios autentificados puedan unirse. Entonces ya, al yo permitir esto, eh, ya con eso, cualquier visitante va a poder unirse a la sala de reunión personal. Les voy a ayudar con una cuestión más. Ya con esto ya podrían. Pero a mí me gusta tener una opción más habilitada, que es aquí en los ajustes avanzados de la reunión. Voy a bajar un poco. Y tenemos uno para, que es este de aquí, para identificar a los participantes invitados en la reunión. Este me gusta tenerlo así como está aquí habilitado, porque este nos permite que aparezca un letrerito eh, justo en las personas que son invitados de la reunión. O sea, aquellas personas que no se conectaron con una cuenta institucional, les va a aparecer un letrerito justo a un lado de su nombre que va a decir que son invitados, que no pertenecen a la institución. Entonces, esto también es muy útil para saber a quién dejó entrar o no desde de la gente que encuentro en mi sala de espera. Muy importante, después de que ya ocurrió esta sesión con mi invitado, pues por supuesto que muy recomendable, se termina la sesión eh, y regreso a mis ajustes de, de la reunión, ¿sí? a los ajustes que yo tenía desde acá arriba y que no se me olvide regresar a habilitar que solo los usuarios autentificados se puedan unir para darle yo la máxima seguridad a todos mis estudiantes y tratar de asegurar que son aquellos que tienen cuenta institucional los que, en efecto, se están conectando. Entonces, estos son algunos de los ajustes que te pueden ayudar a tener invitados de una manera más natural con, con menos problemas en tu reunión y ahora sí, traigamos a los mejores expertos, a los mejores profesionales, a nuestras aulas virtuales, mucho éxito.